Esto comenzó fue sabroso, sabroso, sabroso Mira lo que les tengo Vamos a ver la, la Reina Me besa y me pica y dice. Okay. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ¡Vamos ¡Vamos ¡Vamos que también ella Rey me siento a su lado El Rey y la reina sigue sí, igual nunca que no. no puedo